Pues bien, hasta aquí hemos llegado con las vacunas. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son los retos? Se ha erradicado una enfermedad como la viruela y se está a punto de erradicar otra muy severa como la poliomielitis. Se ha reducido muchísimo las muertes infantiles prematuras. Pero tenemos asignaturas pendientes. Hay todavía infecciones que matan a muchísimas personas al año. Y también tenemos que mejorar la distribución. Tenemos que conseguir que las vacunas lleguen al último rincón del planeta. También tenemos que mejorar el modo de administrarlas porque muchas veces son inyectadas y todo lo que entra vía oral va a funcionar muchísimo más fácil y mejor. Rafa Sirera hoy nos va a plantear todas estas cuestiones para que sigamos mejorando en las vacunas. Y ya sabes, vacúnate, vacúnalos. Hola, en este vídeo vamos a ver el futuro de la inmunización. La vacunación a lo largo de 200 años ha ayudado a la población a prevenir la aparición de enfermedades infecciosas. Tanto es así que en algunos casos hemos conseguido erradicar algunos microorganismos de la tierra como podría ser el virus de la viruela. Estamos a punto de erradicar también el virus que origina la poliomielitis, el virus de la polio. También a nivel de salud pública hemos reducido dramáticamente la mortalidad infantil y además también está aumentando la esperanza de vida en términos generales. La vacunación estacional también nos ayude a provenir eh, la aparición de enfermedades debidas a brotes de microorganismos con distintas eh, capacidades antigénicas. Pero, a pesar de todos estos logros en salud pública, existen aún retos importantes a nivel de inmunización global. En concreto, no todos los agentes infecciosos tienen una vacuna efectiva que nos prevenga la aparición de las enfermedades. Ejemplos serían enfermedades tan prevalentes como la malaria, el sida o la leishmaniosis. Además, otro de los retos es conseguir que las vacunas que disponemos actualmente y que son efectivas puedan llegar a todo el mundo. Para ello hay que aumentar la estabilidad de las mismas que puedan viajar y que se puedan administrar en países donde no hay condiciones de almacenamiento o condiciones de administración como pueden existir en los países desarrollados. También ello implica la reducción de costes de forma significativa no solo queremos generar vacunas que sean preventivas sino que también es muy interesante generar vacunas que nos puedan ayudar a curar o a combatir una enfermedad, aunque no sea de origen infeccioso. Por ejemplo, hay vacunas que nos previenen de la aparición de ciertos tipos de tumores como podría ser la vacuna de papiloma o la vacuna del virus de la hepatitis. Además, también Estamos intentando desarrollar vacunas que eviten la generación de enfermedades neurodegenerativas como podría ser el Alzheimer. En el ámbito de las enfermedades que se originan por la hiperreactividad del sistema inmunológico también se están desarrollando vacunas o lo que es lo mismo terapias desensibilizantes para evitar la sintomatología de las enfermedades alérgicas o incluso intentar que desaparezcan las enfermedades autoinmunes. Aquellas enfermedades que son originadas por el reconocimiento anómalo del sistema inmunitario de nuestros propios componentes celulares y moleculares. Y de esta forma el sistema inmunológico daña nuestros tejidos, daña nuestros órganos. Pues bien, también hay vacunas que intentan combatir esta hiperreactividad alérgica o auto autoinmune auto auto de la respuesta inmunitaria. También uno de los retos es generar nuevos tipos de vacunas que sean más seguros y que sean más efectivos. Entre ellos tenemos el uso de vacunas recombinantes vivas, vacunas que utilicen en vez de proteínas o polisacáridos que utilicen el ADN, que es la molécula que porta la información genética y se puede administrar de forma muy segura a los individuos que van a recibir estas vacunas. Otro de los retos es ser capaces de generar vacunas que no necesiten ser inyectadas y de que de esta forma sean más fácilmente administrables y también vacunas que sean mucho más efectivas y que necesiten, eh, si es posible, en la menor medida de lo posible, recuerdos. Dentro del grupo de vacunas recombinantes vivas, para ella, para la generación de las mismas se utilizan eh, vectores o se utilizan maquinarias biológicas que puedan producir estos componentes moleculares de los microorganismos de forma muy segura que no sean tóxicos, que sean fácilmente purificables y que sean inmunogénicas o, que, o lo que es lo mismo que sean fácilmente reconocidas por el sistema inmunológico. De forma que vamos a generar de forma muy muy pura componentes microbianos dañinos presentes en los microorganismos que producen las enfermedades, purificados y así los podremos administrar de forma segura a los sujetos que van a ser vacunados. Si utilizamos las vacunas que utilizan el ADN, la molécula que como hemos dicho porta la información genética, estas vacunas se pueden inyectar a los sujetos de forma que este ADN se va a integrar en nuestras propias células y nuestras propias células van a expresar de forma segura algún componente molecular del virus o de la bacteria o del parásito que queramos generar inmunidad. De forma que sólo nuestras células constituirán, producirán uno de, los micro, uno de los componentes microbianos de forma muy segura y específica. Y otro de los retos es la administración por otras vías que no sean la de la inyección, la intramuscular o la subcutánea de las vacunas. En concreto se están desarrollando vacunas que se puedan administrar en forma de parches, que se pegan de forma adhesiva a la piel, vacunas que se puedan inhalar, que se puedan comer como si fuera una pastilla o incluso incorporarlos a los alimentos para que de esta forma la administración sea muy muy fácil a todos los grupos poblacionales a lo largo de todo el mundo.